Y seguimos, vamos a ver, muy buenos bien. días. Sí, buen día. <ríe> buen día, caballero. Sí, buen día. Eh, le habla Franklin Vizcaíno, al hijo de Puro el fuete. El fuete. Miren, con, con relación a, a lo que es eh, lo que dice el Papa, es, es algo muy... Como, como, como quisiera explicarle, como ella, a, algo muy complicado por el asunto de las interpretaciones. Porque una cosa es lo que tú... Eh, quiere decir cuando habla, y otra cosa es lo que interpreta eh, eh, los demás. Y en cuanto a ese tema, eh, es algo como muy confuso. que Uno está con, confuso ya de, eh, con, con lo que alcanza a ver por las redes sociales, eh, en cuanto a lo que es la vida, la familia, eh, las decisiones que toma cada quien, en cuanto a lo que es su su sexo, y entonces ahora con lo que ha dicho el Papa, ha venido a confundir a, lo, a, a los porque Entonces uno dicen que entonces el Papa está de acuerdo, o el Papa lo que quiso decir fue que, que el asunto de, de familia se debería apoyar y respetar la decisión de cada quien, o sea, como que es algo muy, eh, muy confuso. Por otra parte, quiero puntualizar algo, y quiero que Francis, si, si está por ahí, eh aclare un poquito La cita de vacaciones ¿Cómo, ¿Cómo es posible que por ejemplo del de, de ayuntamiento de San Francisco de Macorís entendemos que todo es un proceso hay que presentar un presupuesto para que los, los regidores lo apoyen, hay conflicto dentro de, del ayuntamiento, el Francis lo sabe como fue regidor por varios años y por varios periodos en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y también eh, hay que darle un, un tiempo para que los funcionarios pues logren, porque muchas veces se aprueba el presupuesto y entonces los los materiales que ellos van a comprar no no están en existencia y tienen que esperar que lleguen y, y esas cosas. Ot, otro asunto perdón, muy importante, la que Perdón, la población... mi amigo, ¿cuál es la parte que usted quiere que le aclaren del ayuntamiento? Ok, mira, mira qué que hace usted, mi hija. Hay un problema interno demasiado fuerte dentro del ayuntamiento que es Siquio y Alex Díaz. En la campaña hicieron una un asunto, Alex el mejor, y Alex Díaz en una reunión dijo: No, nadie mejor que yo. a quitar la campaña de Alex el mejor, de el mejor. Y entonces, al parecer, Alex Díaz tiene una campaña de desacredito al ayuntamiento, a pesar de que son del mismo partido. Porque Ale no quiere que nadie sea mejor que él. Entonces hay un conflicto pero Franklin, en el partido. Franklin, Mira. ¿pero qué tiene que ver Alex Díaz, el ex alcalde, con la gestión actual del alcalde de Siquio NG de La Rosa? ¿Qué influencia puede tener Alex si se supone que ya la gente que están ahí son la gente de Siquio? Ok, paso a explicar. Mira lo que sucede. <coughs> A pesar de que la gente que ahora está ahí son las la de Siquio, para nadie es un secreto que Alex tiene mucha influencia, o a lo mejor quizás puede tener más influencia que, que el mismo Siquio, con los empleados de, del ayuntamiento y en el partido. Entonces es como un afán de Alex Díaz, querer como que a Siquio le vaya mal en, en el ayuntamiento. Y recuerda que todos los contratos que se están revisando de soluciones móviles fueron firmados por... Por Alex Díaz. Sí, eh, pero Franklin. Las llamadas, escúchame, ya, ya ya. Las llamadas que se, hacen, que se hacen a los medios de comunicación terminan diciendo, Alex, cuando tú estabas ahí, eso no se veía, porque tú no, eres no, mayor, no, porque, no, tú no hecho, porque tú eres no, no, no, no, porque no, tú no. En Gracias, Franklin. Yo le voy a explicarte lo siguiente. El mismo contrato que existía con durante los cuatro años de Alex Díaz y Móvil Soluciones el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís es el mismo que hay ahora Lo que pasa es que aparentemente cuando Alex Díaz había supervisión Y aparentemente porque todo funcionaba de manera correcta La ciudad estaba totalmente limpia Porque Alex Díaz, y hay que decirlo, salía detrás de los camiones A ver sí. si era verdad que estaban recogiendo Y eso quizás es lo que está faltando ahora eh, La persona que tenga ornato, porque tampoco tiene que salir el propio alcalde Para eso tiene una gente de ornato y limpieza que tiene que darle seguimiento a eso a eso es lo que tiene que hacer es funcionar y supervisar de que la compañía que está contratada para eso cumpla. Punto. Yo voy a hablar de eso en mi turno. La verdad, no sé cómo justificar una capacidad de gerencia con algo de una persona externa. No, pues ya, ya le su ahí. trabajo definido de lo que va a hacer. Ahora que no le esté funcionando y que usted no lo esté haciendo, eso es otra cosa. Vamos que nosotros. nos supervisan. Vamos nosotros.